Buenas noches, buenas noches Dulce, buenas noches Mari, ¿cómo está? Qué rico verlas, aquí trasnochando para la inauguración pan, pan, pan. Qué rico, Mari, ay qué bueno, A mí me gusta tanto inaugurar los clés así en los envíos Pero debería inventar más dinámicas, no Debería hacerlo bien especial, ¿qué ideas tienen para hacer los clés inaugurales? Siempre como que me gusta mucho y terminamos hablando un montón de cosas del libro, pero deberíamos hacerlos bien interesantes. No sé, fuegos y espectáculos. <ríe> Creí que ya se me había pasado. Uy, no, es que es mera trasnochada hoy porque acabamos de terminar en la última reunión del de CLE, la mitad evanescente, que tuvimos tres semanas leyendo. Muchos de ustedes, eh, muchas de ustedes estuvieron ahí también. Ya terminó. Se van, vuelve Nuevos y se va también el año. Y es que octubre ya, qué cosa de locos. Pero bueno, veo 12 personas conectadas y ninguno me gusta. A ver, chicas, pongan la manito arriba y activas en el chat porque ya saben que uno se siente muy solito acá. Sobre todo cuando es así en envío, es como, ah, estoy solo aquí hablando de una pantalla. Pero verlos ahí en el chat conversando es lindo. Listo, genial, ahí vamos dándose los likes Sí, ya saquen el árbol de Navidad <ríe> Parce, sí O sea, ya Les voy a contar eh, historias mías Historias de Luis mí, de Vietnam <ríe> Imagínense que aquí en Vietnam dan la visa por un mes solamente eh, Pero uno la puede renovar infinitas veces eh, Pues creo que infinitas veces pero cada mes hay que renovarlo, hay que salir del país. Eh, así que este sábado tengo que salir del país. Tenía la idea de ir a Bangkok, pues porque aquí hay muchos países cerquitas y bueno, pues si hay que hacer el trámite, pues aprovechemos. Quería ir a Bangkok porque era muy barato los tiquetes, pero resulta que para ir a Bangkok los colombianos necesitamos visa. Y es una visa toda complicada de sacar, como todas las visas, excepto la de Vietnam y la de Laos. Eh, que hay que mandar tiquetes, hay que mandar, eh, hay que mandar cosas de banco, hay que mandar mil cosas, entonces no se pudo ir a Bangkok, eh, así que surgió otra posibilidad, Singapur, y dije voy a ir a Singapur, entonces también era relativamente el barato el tiquete, pero Singapur es muy caro, Singapur es súper caro de vivir allá, entonces igual ir a ir como por dos días y empecé a buscar y todo, pero es que ya eh, había mera premura para pedir la visa. Tenía que saber exactamente por dónde iba a entrar al país, a Vietnam nuevamente. Así que había una opción que es la más sencilla, es la que hace todo el mundo acá, que es lo que llaman la Run Visa eh, o Visa Run. No, no es, no es una opción de visa, es como un plan. Y lo que uno hace es que se va desde aquí de Vietnam hasta Laos en bus. Desde donde estoy yo son cinco horas entonces uno llega a la frontera, ahí al puesto de control, dice hola, voy a salir del país, cruza el país hacia Laos, le ponen el sello y vuelve y entra. Le toca pagar allá, todo pagar, maldita burocracia, toca pagar un montón de dólares para todo ese payasada y entonces me toca ir a Laos, salir, pagar la visa de Laos para no usarla nunca, porque en teoría entra al país maldita sea Qué cosas raras de las fronteras no y luego eh, volver a entrar a vietnam así que me esperan el próximo sábado mero viaje como de cinco horas de día cinco horas de vuelta en un bus y voy a ver si hago un video leyendo algo en ese bus escuchando un audiolibro o leyendo un libro estoy todavía pensando cuál Quizás estoy pensando en avanzar en la lectura en audiolibro de Rosa Montero y El peligro de estar cuerda porque lo estoy escuchando por Storytel y está muy bueno, también está en, en, en Audible, entonces les voy a mandar por acá el enlace de Audible para poder escuchar el audiocuento, eh, el audiolibro de El peligro de estar cuerda, si quieren escucharlo narrado por Rosa Montero, cosa que es muy interesante, cosa que es genial lo narra muy bien, excepto que a veces pues imposta voces de citas que toma y, y a veces suena más gracioso que serio, pero de resto muy bien. Eh, si quieren escucharlo, lo pueden escuchar ahí en Storytel, en Amazon también, les mandé el enlace afiliado, así que si ustedes se escuchan el, story, el, audio, el audiolibro por ahí y mucho más, si se inscriben a Audible en su prueba gratis de 30 días, eh, dejarán alguna pequeña comisión al estante literario sin que usted les cuente más les cueste más así que Auribol es una plataforma muy interesante muy buena creo que es un poquito cara por su modelo de suscripción pero si ustedes la quieren probar por 30 días gratis y si les gusta y tienen cómo pagarla por favor usen ese enlace afiliado que hay ahí de amazon ya dijo becky también que está en script de pero lo borraste <risa> lo leí lo puedes en script también está entonces inscríbanse eh, en script así que muchísimas gracias linda por comprarlo espero que haya sido por que ese acabo de comprarlo haya sido eh, recién con el enlace de todas maneras si no lo hiciste súper bien espero que lo disfrutes muchísimo eh, ah no ve que vayan a, al que quieran qué tal si alguien aquí ya tiene script ya sabe que está en script Está en Storytel y está en Audible. Eh, así que... ¡Ay, gracias, linda! Así que aprovechen, muy interesante y genial. A ver, tener la oportunidad de escuchar un libro narrado por su autor, en este caso su autora, Rosa Montero. Imagínense qué rico vería ha sido tener un audiolibro grabado por Gabo o por, qué sé yo, Follner, por, qué sé yo, Jane Austen, <ríe> no sé. Cualquiera de los muertos que nunca conocieron la tecnología de grabación Habría sido muy interesante, así que genial que ahora podamos tener esa voz de los autores narrando sus historias. Y eh, lo hace muy bien Rosa Montero, la verdad que me gusta su narración, es, tiene una voz muy linda. El, el libro tiene, creo que si uno leyera el libro, eh, pues o no lo sé, sin el audiolibro le pondría un tono más serio. Eh, pero Rosa Montero lo hace como muy personal y lo hace un poco también, como les dije a veces... Charro, porque hace la imitación de algunos escritores por algunas citas y, y suena charro. <ríe> no sé. Bueno, estamos acá para los que van llegando, para las 20 personas conectadas eh, y solamente 10 likes. Recuerden, dale like o dislike, lo que quieran. <ríe> lo que quieran, pueden darle a este video, pero manifiéstense, muéstrense eh, y conversemos. Eh, de qué vamos a conversar hoy pues vamos a hablar de lo que viene para este CLE, de el CLE el peligro de estar cuerda de Rosa Montero libro que yo tengo en mi casita ustedes recordarán que yo lo, eh, lo puse en, una, en un enlace en un reel que cuando me lo envió Planeta, el peligro de estar cuerda lo pedí como en junio o julio, eh, ya sabíamos que lo íbamos a leer en el CLE pero pues como yo tenía pensado solo quedarme tres meses por acá tenía pensado volver el 16 perdón el 20 de septiembre se suponía que volvía a medellín eh, entonces no me traje el peligro de estar cuerda así que esta vez me tocó conseguirlo en el clay en el kindle porque no me iba a comprar el libro no me iba a encartar y además aquí en Vietnam muy difícil así que lo voy a leer acá lectura digital <risa> y así vamos a leer el, eh, también el, eh, la primera parte para inaugurar el libro propiamente, tampoco me traje eh, entre los libros eh, y creo que necesitaré también conseguirlo en el Kindle eh, el de noviembre, que es el de eh, nuestra parte de noche pero bueno, lo tengo acá en mi casa me estará esperando para cuando haga la reseña, si le hago reseña <risa> para unas fotos bien lindas, pero lo leeré en mi Kindle y lo escucharé en audiolibro eh, y a ver si hago el plancito de irme para Laos leyéndolo. El video será algo como, eh, leo un libro mientras cruzo la peligrosa frontera de este peligroso país en, <risa> este extraño país en Asia. ¿Cómo sería bien un título bien clickbait? Ayúdenme, porque lo voy a hacer. ¿Y qué les gustaría ver? Es que, bah, hablamos de eso que les gustaría ver en el video si les gustaría verlo cómo les gustaría que se llamara ya les comenté básicamente de qué es tengo que salir al lado a la frontera bla bla bla y estar cinco horas ahí voy a hacer un video eh, leyendo el peligro de esa cuerda creo que lo va a hacer para aprovechar entonces bueno <risa> dice John esa peligrosa frontera entonces voy a poner ese clickbait en el video <risa> cruzando una peligrosa frontera mientras leo este libro que me cambió la vida <risa> no imaginarás qué pasó en esta rara frontera, <ríe> dato perturbador, tengo que hacerlo a lo Luisito Comunica. Eh, me preguntan por acá, eh, Miguel ya lo escuchó en Storytel, ¡ay, genial! Eh, Miguel, ¿y lo vas a volver a leer en, en, en físico o no? Para Storytel también tienes el link, Juan, eh, Luis, ah, Juan Diego, nada, yo hablé con Storytel, les escribí si hacíamos algo eh, a principios, a finales del año pasado, a principios de este les dije que usaba su plataforma y que me encanta. Por cierto, tengo que decirlo, yo no pago Storytel, yo no lo pago, me lo paga Violeta. Violeta me dio su enlace, eh, me dio sus credenciales y, y lo he usado desde entonces. Y Violeta, tú no sabes el gran regalo que me has dado. Eh, lo he dejado de usar mucho en este viaje, paradójicamente sería el tiempo donde más lo debería haber estado utilizando. Pero no, no he escuchado nada de audiolibros. He escuchado algunos de Amazon, eh, porque sí me había comprado la membresía de Amazon hace unos meses y tengo unos libros ahí en Audible, pero no he escuchado mucho Storytel hasta que volví a escuchar con este. Así que muy buena plataforma. Me encanta el modelo de suscripción, me parece más justo que el de, Storytel, eh, que el de Audible, es más barato. Es tipo Netflix, pues, que tú tienes acceso a la, toda la biblioteca desde que pague la membresía, no como Audible, que tú compras un título eh, y valen caros y también puedes comprar la, audio, eh, la membresía de Premium que tienes acceso a todos, pues realmente muy cara, llega a ser como tres veces más cara que, que Storytel. Así que Storytel. Pero Audible no funciona muy bien acá en Colombia, ¿no? A mí me funciona ya, eh, Miguel, ¿o qué? ¿O es porque no hay muchos títulos? ¿A qué te refieres? Eh, ¿O funciona porque es caro? Es que a, eh, Storytel es mucho más barato la verdad que sí, eh, a ver me habían publicado, preguntado alguna cosita por acá, ¿qué es lo que más te ha gustado Vietnam? Uy Irene, la comida ah, es una cosa de locos nada me ha decepcionado ni un solo plato me ha decepcionado la comida de Vietnam, es impresionante y lo hago a, a, a ojos cerrados obviamente tengo a mis amigos viviendo acá tengo un amigo de hace mucho tiempo que, que es el que me ha hospedado en su casa, y él vive con el hermano de su novio eh... Entonces, han sido mis guías locales y me llevan a unos restaurantes geniales. Lo que me gusta de la comida en Vietnam es que aparte de que es deliciosa, porque tiene sabores muy fuertes, es picantica, tiene muchos ingredientes, siempre le ponen frutos secos, la mayoría de las veces, y a mí me encantan los frutos secos, sobre todo son sopas con noodles y todo eso. Pero algo que me gusta es que los restaurantes donde me han llevado mis amigos son restaurantes todos x pues o sea, son restaurantes de cuadras, o aparecen sea, lo que en Colombia llamamos el corrientazo. O sea, restaurantes que no tienen cara de nada, no son de mantel, nada. Y tienen una comida. Y vale barata. Es barata la comida acá, es barato comer en la calle, comida vietnamita, comer comida occidental acá es igual de caro que en Colombia, pero la comida vietnamita es una delicia. Y eso me ha encantado, Irene. Así que... Eh, estoy aprendiendo, quiero aprender a hacer cositas, eh, pero realmente es muy difícil. Y esta semana probé el café vietnamita, no se imagina la delicia. Lo probé en dos formas que ellos lo hacen. Bueno, ellos tienen una forma de hacerlo eh, que es como con una prensa especial, es chiquitita. Eh, un día esto se las muestro por ahí por Instagram, porque me allá a llegar varias para Colombia, valen súper baratas en el mercado, o sea, valen, qué sé yo, un dólar. Eh, porque es un dispositivo pues muy sencillo y ellos hacen el café light muy concentrado el café vietnamita es muy concentrado y lo hacen de dos formas muy interesantes una con lecherita eh, que es sobre todo frío entonces le ponen lecherita leche condensada eh, y sabe súper rico pero en realidad me gustó más con huevo ¡ah! chicas, chicos, ustedes no se imaginan lo rico que es el café con huevo y estoy esperando a hacerme un curso es más esta semana fue a ese café y tenían un curso de hacer café vietnamita. Supuestamente le enseñan a uno y todo. Y ese café ya está delicioso. Lo quiero hacer. Quiero hacer el curso, pero realmente vale caro porque eso es dirigido a, a público. Eso es dirigido a público. Eh, pues. Occidental y gente que le va muy bien ahí. Ganan mucho dinero, la verdad. Yo he tenido muchos problemas para conseguir eh, dar clases de inglés acá. Eh, que era mi, era mi objetivo, ha fracasado realmente un poco ese objetivo y me ha, <ríe> me ha valido muchísimo esta aventura, aunque la, la he disfrutado mucho, pero ya me drenó los, los, los, los ahorros. Yo quería recuperarlo dando clases de inglés, pero ha sido muy difícil. ¿Por qué? No tanto porque no consiga, sino porque al principio lo que uno consigue son clases muy esporádicas y todo, y muy lejos. Yo estoy viviendo en una parte que es lejos de la ciudad principal y hay que moverse en moto y siempre me ofrecen solamente una clase y entonces es demasiado movimiento, es ir una hora de trayecto a la ciudad para volver otra hora y solo dar una hora y media de clases y la mitad de la plata que me pagan se me va en transporte. Así que ha sido muy difícil conseguir trabajo acá y, y la verdad pues la idea de, que, de, de recuperar el viaje, <ríe> la inversión como era mi idea, pues no funcionó eh, y bueno me tocará ver cómo me prostituyo. <ríe> No mentiras, me tocará meterle bien al canal y por eso también eh, eh, no lo he trabajado mucho, pues no he buscado mucho trabajo porque tengo muchas cosas que hacer del canal. Están los CLE, todos los CLE que tuvimos esta semana, qué semana increíble, ya terminamos, pero una semana de mucho trabajo. Y yo y yo estuvimos súper eh, ocupados. Eh, viene la preparación para lecturas del próximo año que van a estar buenísimas para los nuevos conceptos de CLE que vamos a tener. Estamos pensando en en renovar muchas cosas, en, en, en ofrecer nuevas posibilidades de lectura, van a venir talleres que, que hace mucho Violeta me está obligando a hacer, <ríe> así que yo también quiero hacer, pero, pero yo, a mí me da mucho sustijo, eh, no confío mucho en mí a veces, pero Violeta me da muchos ánimos y realmente sé que podemos aprender muchísimas cosas juntos, hay ideas de hacer eh, eh, talleres sobre apreciación literaria, productividad lectora, eh, entonces me encanta, cuéntenme ustedes también una de las razones por las que yo me he estado tan reticente a, a sacar los talleres es porque no sé ustedes qué quieren y no sé si les gustaría eh, entonces cuéntenme cómo les gustaría los cursos, qué les gustaría aprender que, que, que trabajamos juntos ahí súper bacano, entonces bueno yo siempre doy muchas vueltas y estaba hablando del café de Vietnamita que con huevo es delicioso y lo quiero aprender a hacer y me quiero hacer este curso, entonces ahora sí linda, quiero agradecerte enormemente por el, eh, por el Super chat que acabas de enviar por el aporte tan generoso y tan hermoso que acabas de enviarme. Eso, si tú me lo permites, no he leído el chat hasta el fondo, si tú me lo permites, lo voy a usar para el curso del café. <risa> voy a usar ese dinero para el curso del café. Si ustedes quieren que yo haga este curso, eh, que aprenda un poquito, que algún día monte un café literario en Colombia y venda café con huevo, eh, que les haga un video, pues tendría que preguntar qué tanto me dejan grabar, pero les comentaría cómo es y les cuento la receta. Es contenido que a mí me gustaría hacer chicos y chicas, pero yo siento que, que es como que me van a regañar, o oh no, a la gente se va a ir del canal porque no va a estar hablando de libros. Pero yo quiero hablar un poco más como de, no tanto de mí, sino un poco de lo que rodea también el mundo de la lectura, los dispositivos de lectura, cómo vieron los viajes literarios, un poco también... Eh, lo que es leer, ¿cierto? Compartir eh, la lectura con, en un espacio, con alguna bebida, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Me encanta, así que me gustaría mucho poderlo empezar a integrar al canal y que ustedes lo disfrutaran. Así que sí, Gaby también se si unió, no, ya vamos uniéndonos a esta campaña para que Luismi haga el curso de café vietnamita. <risa> ya lo voy a hacer, voy a hacerlo. Promesa de Luis Miguel. Voy a inscribirme, voy a decirles cómo hacer la receta Y voy a intentar hacer tomas de ese café Que está muy lindo y del curso No sé si me dejarán Pero voy a preguntar Pero lo cierto es que les voy a enseñar a hacer café de dinamita Se los juro Y eh, voy a llevar, esto ya lo tenía planeado Voy a llevar varias de estas cositas para hacer café de Vietnam Y voy a hacer un sorteo Lastimosamente, solamente podría ser Para Colombia eh, Porque para enviarles este cosito Y toda la cosa eh, Pero voy a llevar uno ya lo había pensado llevarlo de, de, de sorteo así que eso es voy a hacerlo clase de cómo hacer café dinamita con luismi eh, y sorteo de, eh, de este dispositivo muchas gracias a ti linda y a ti gaby también muchísimas gracias por tu aporte eh, les quiero preguntar ahí a todo el que haga el aporte como a ustedes y a los que vengan para hacerlo eh, cooperación para salvar tu dignidad de Gaby sí, salven mi dignidad por favor Yo he tratado de ser muy digno en este lugar, me ha tentado demasiado eh, pero, pero si quieren hacer un aporte y eso pues si me dicen hey, para el curso del café eh, o si lo quieren hacer por otros medios eh, háganlo, eh, me cuentan y, y hacemos el curso del café incluso eh, si lo ponen ahí explícitamente eh, un aporte de más de 5 dólares. Esto, no esto es solo si quieren, chicos. Solo si quieren, no hay problema. Si no lo quieren, está bien. Pero si quieren que haga el, el video de, del, del café y quieren salir al final del video, hagan un aporte de más de 5 dólares en este en vivo. En el momento que quieran, me comentan ahí, hey, para el video del café, para el curso del café. Y lo hacemos. Pinky promise. Bueno. Eh, Linda dijo que parece gran viaje a Laos y Gaby para que no pierda la dignidad, entonces bueno, eh, si quieren chicas me dicen ahí, me tiran el guiño por interno de que quisieran aparecer en el video de El Café, pero si ustedes, otras que están ahí, quieren hacerlo, genial, bueno, talleres, eh, me desatraso de esto, productividad lectora, brutal, dice Sergio, genial, me encanta, dice Becky que quiere, díganle a ese señor que se va a meter por favor, ¿Qué? Ah, ya, que se van a meter. <ríe> <¡Yale>! <ríe> bueno, sí, con E. E, eh, e eh, no. No sé qué sé, no. Eh, Gaby. <ríe> Gaby con huevo, no se me antoja, si lo vi. Leti, te lo juro que a mí no se me antojaba, pero es una cosa de locos. Te lo juro. Te lo juro. A mí yo también dije, what the fuck? Pero vale la pena. El, para el, el, el video del café, bueno, lo vamos a hacer, cómo acompañar tu lectura, recetas y bebidas, snacks, cómo que no pega. Ay, María, es que yo soy tan, tan inseguro a veces. Les quiero contar, yo soy muy, una persona generalmente segura de mí mismo, siempre lo fui muy seguro de mí mismo toda la vida, toda la vida hasta que creé el estante literario y sobre todo desde que empecé a trabajar simplemente en el estante literario eh, como tiempo completo. Y no, como, y no como canal, y no como algo pues de lado, eh, me ha generado mucha ansiedad <ríe> y me ha generado mucha inseguridad. Entonces, por eso es que no hago tantas cosas, porque yo creo que no van a funcionar. Pero gracias a ustedes por su apoyo, gracias a ustedes siempre por conectarse al club, por inscribirse al club, por ver los videos, por seguirme de las locuras y por, y por su apoyo y por... La, la, el ánimo que me dicen para, para crear el taller, tener muchas ganas de hacer cosas, eh, para que aprendamos para que nos divirtamos, así que bueno será de trabajo mío quitar la inseguridad y la bobada, como me lo dice mi gran amiga, eh, empleada y, <ríe> y compañera Violeta, así que bueno, y hablando de Violetas, para que me compres una cosa de esas y lo guardes, bueno Violeta <ríe> te voy a comprar una cosa de esas y te la guardo ahí va a estar porque a México quiero ir el próximo año, todo va a depender de si de cómo me vaya, de cómo nos vaya en el CLE, de cómo nos vaya en el canal, hay muchas ideas para esto, pues les quiero contar realmente, <risa> económicamente ha sido un año muy complicado para todo el mundo yo lo creo, pero para mí también, hace, ustedes saben que este es mi trabajo de tiempo completo y a veces eh, el canal todavía no ha despegado del todo, entonces queremos meterle mucho más videos Queremos hacer más clés, eh, más interesantes y otras formas de poder hacer crecer más el canal económicamente porque eso se va a traducir en más contenido también, en contenido más profesional, contenido más interesante, más contenido en el sentido de más a menudo. Entonces esa es la idea. Espero que el próximo año con todas las iniciativas que tenemos esta, este lado de la, del, del estante literario como empresa esté un poquito mejor porque realmente se va a traducir en mucha calidad también. Y una de las cosas es en que esa seguridad económica me va a permitir hacer más viajes literarios y, por supuesto, más contenido. Y, cómo no, el próximo viaje que voy a hacer, y esto es una ultra full promesa, es a México. Voy a ir a México, esperaría que fuera el próximo año, ojalá a finales del próximo año, pero es que realmente en este momento tengo la cabeza con unas ansiedades impresionantes en ese sentido económico. Quiero llegar a Colombia como para para tranquilizarme y ver cómo es que voy a hacer para no perder mi dignidad y sobrevivir en el mundo, pero si nos va bien, eh, vamos a ir a México, pues voy a ir a México eh, a visitar a Violeta, a visitar a todos ustedes a Irene, a Dulce a, a todas las chicas que están en México, a Becky los, estoy diciendo a las personas que están acá, pero son muchas personas más que me encantaría ver conocer, a Raúl me encantaría también conocer a Valen del, del librero de Valentina. Eh, tengo muchas ganas de hacer ese viaje, sí, hacer mucho contenido. Es bueno. Y lo que seguiría después sería un viaje para Viole. <ríe> Esa idea también está por ahí. Eh, entonces, nada, hay muchas cosas que nos emocionan. Eh, hay muchos planes para el futuro. Eh, espero que nos acompañen muchísimo ustedes, eh, como lo han hecho en el CLE, como lo han hecho en el Estante Literario. Eh, me emociona muchísimo hacer este viaje este proyecto de literario con ustedes, pero bueno por cierto, pues esto se volvió muy eh, muy un envío de cosas generales, pero bueno, es también la idea esto es algo que va a estar mucho el próximo año quiero hacer muchos envíos de este tipo también de otros temas porque, porque ustedes lo han pedido a mí, a mí me gusta mucho también, como no me río mucho con ustedes y ustedes también lo han pedido, así que esa es otra de las cosas que va a entrar mucho el próximo año Seguramente sesiones de charla, de curiosidades, de, de cosas fresh, eh, tipo gamer, pero es que ustedes saben también que, que mi computador casi se muere el día que intenté hacer una transmisión un poco niveluda con el asunto de mamboari así que ese es otro tema que tengo que resolver, eh, miren que es una lástima, tenemos ganas, tenemos ideas, pero a veces no hay recursos para poderlos eh, implementar. Entonces, eso es lo que nos va, lo que nos, ese es el objetivo en lo que nos vamos a enfocar para precisamente no nos interesa volvernos millonarios, sino hacer videos que valgan la pena, hacer videos bonitos, hacer videos más a menudo, hacer plataformas que nos permitan acercarnos a la literatura, aprender muchísimo, divertirnos. Así que este viaje apenas comienza. Y como les dije, muchas gracias a ustedes por estar acá y muchas gracias especiales a Sandra. Por su aporte, dice, para el curso del café, Sandra, voy a anotar eso, voy a anotar las chicas por acá para poner que ustedes hicieron aportes para el curso del café. Está Gaby, recuerden que a partir de 5 dólares, Gaby, eh, Gaby, ¿quién es la otra? Eh, y Linda, Sandra, eh, Pilar, oh my God, Pilar. Pilar, viole. Eh, nada, eh, a, a Marisol, Marisol te voy a poner porque a ti te debo algo muy grande. No, ah, el aporte no llegó ahí a lo requerido, pero, pero te voy a poner porque tú me hiciste alguna vez un favor que de, me ayudó mucho en su momento. Tú ya sabes cuál. En bogotá <ríe> Pilar, eh, bueno, apoyando las recetas de Villas y snacks, Marisol, eh, genial. Voy a hacerlo el curso de café. Ya me voy a anotar, les voy a hacer actualizaciones. Eh, eh, entonces, chicas, muchísimas gracias. Sandra y Marisol, mis queridísimas lectoras en Bogotá. Hablando de eso, hoy justamente esta mañana estaba pensando en si iba a Bogotá en diciembre por todo este cambio de etiquetes y todo eso. Me quedé una plata, eh, un saldo a favor ahí en Avianca. Entonces estoy viendo si voy a Bogotá en diciembre pero es que me da la impresión de que voy a llegar a, a Medellín el 16 de noviembre y todo va a ser una locura, hay que hacer mil cosas, eh, tengo muchas ganas de ver a mi familia, tengo muchas ganas de ver a mi novia, tengo muchas ganas de ver a mi, a mi sobrina Sofía, que no la veo y está hermosa, entonces quiero como llegar y estar tranquilito, eh, pero el plan de ir a Bogotá está ahí, todavía lo tengo que definir, la verdad todo se trata de tiempo y sobre todo de dinero, pero sí si hoy, lo cierto es que sí va a haber una reunión presencial del CLE en, en, en diciembre y puede que sea en Medellín o en Bogotá. Eh, vamos a ver si es en Bogotá, chicas, y nos vemos ahí, Sandra Marisol y todo el resto de Bogotá. Pilar, muchísimas gracias por tu aporte, Pilar. Tú siempre, siempre, siempre tan, tan generosa. No sabes cómo me conmueve siempre todo el apoyo que tú das, el que todos dan, pero... Tú eh, has sido realmente muy relevante desde todos los niveles. Disculpa las dificultades técnicas con, con las memorias CLE, eh, pero va a ir mejorando eso. Es que también es otra cosa, chicos. Imagínense que estamos mejorando la tienda con muchas cosas eh, para que sea mucho más fácil el proceso. Queremos crear perfiles, que ustedes se creen un perfil en la tienda y tengan descuentos exclusivos que tengan muy fácil eh, organizadas sus compras, un programa de fidelización también queremos hacer, de los colectores VIP, pero eso necesita cosas técnicas, eso se necesita tiempo, eso necesita muchas cosas, eh, pero nada, tenemos las full ganas, no saben cómo se nos explota la mente, cómo nos excita, Violeta, a mí pensar en todo lo que va a ser el clen en el futuro, en todo lo que va a ser el estante literario, en lo lindo que va a ser crear un lugar tan, tan, tan, Tan, tan hermoso, tan cómodo, tan divertido, tan edificante, tan, tan enriquecedor, como lo llaman también ustedes, en todos los sentidos, que podamos hacer el canal, videos bien cool, para aprender, para divertirnos, que el CLE tenga más eh, moderadores, que el CLE tenga más lecturas, que el CLE tenga más opciones, que haya también espacios eh, eh, y, y, y, y, por ejemplo, en la tienda de... De, de productos literarios, de carcasas para el Kindle, de tazas, de libretas, eh, de todas cosas que tienen que tener sentido y eso sí lo van a asegurar, yo soy una persona que me encanta que las cosas sean lindas, que sean perfectas, eso lo pueden ver por las historias del CLE, que tratamos de que sean supremamente lindas y muchas veces yo no hago videos a menudo, muchas veces se atrasan mil cosas porque yo soy muy perfeccionista y me encanta que todo sea hermoso y me encanta que a ustedes todo les vuele la cabeza y digan esto es más de lo que esperaba entonces todas las cosas que tenemos planeado es con esa idea así ha sido con los productos del CLE, espero las tazas diseñadas especialmente por nosotros por diseñadores, amigos mis primos, eh, que hemos diseñado las tazas del cólera, que hemos diseñado las tazas del estante literario, que son diseños que son reales, que son hechos por nosotros, que no son copias por ahí baratas, que no son nada, que son cosas lindas, eh, porque en el mundo hay que apoyar las cosas bien hechas. Entonces, bueno, vienen muchas cosas, así que nada, nuevamente muchas gracias a ustedes por estar acá, no solamente por las, eh, el apoyo económico que, por ejemplo, Irene acaba de dar también, Irene, muchísimas gracias por tu aporte. Eh, y sino también por toda la energía que dan. Es muchísimo más importante eso, la energía, estar acompañando. Así que bueno, está Mayeli por acá. Hola Mayeli, ¿cómo estás? Lo importante es llegar. Johnny, ¿qué más? Todo súper bien, todo lo haces con muchas ganas, eres genial. Gracias Pilar, lo hago con muchas ganas, tantas ganas que a veces no me quedan ganas para otras cosas. <risa> para Fil Guadalajara el próximo año, Leti. De hecho, es para eso que iría. A finales de año sería para Fil Guadalajara, sin duda. Próximo año no. Estos meses, Violeta, déjame en paz. <risa> no, sí, el taller va a ser antes de que acabe el año. Eh, Dulce dice que vienes al norte. Ay, Dulce, no conozco nada de México. La idea obviamente sería intentar ir a varios lugares en México, no solo a Ciudad de México. Así que no lo sé, si sí, hay cosas para hacer de una. Aparte de verte, que es algo genial. <ríe> eh, Qué cosas bien interesantes hay para ver en México. México es un país muy grande. Entonces, nada, me encantaría. Me encantaría ir a México, la verdad. Qué chimba sería ir a México. Y compartir con ustedes. Y hacer videos. Hacer videos de la región más transparente. Hacer videos de las mejores librerías de Ciudad de México. Hacer videos de, de encuentros, reseñas de libros de allá. Leer un libro que me han recomendado, por ahí yo no recuerdo quién y que creo que tiene que ver mucho con la historia de México, quién fue el que lo, la que me lo recomendó, es un libro y es que muy bueno, salgo así como las batallas en el desierto, algo así, no me acuerdo. <risa> eh, entonces, uh, no, qué rico. Irene, muchas gracias por tu super sticker. Ay, venga, hablando de eso. Eh, Vamos a hacer también, eh, próximamente van a seguir los miembros del canal eh, y se los comiento porque van a haber funciones muy interesantes en el canal, pero sobre todo va a haber stickers. Entonces, como aquí me hacen muchos stickers también en WhatsApp, eh, quiero elegir cuáles stickers ponemos. Entonces, esa es una de las cosas que algunos de ustedes van a poder acceder al beneficio de escoger los stickers del, del canal y pueden ser, ya tenemos unas ideas, obviamente va a haber un sticker de la llama que llama, del logo del estante y también de mis caras, podemos poner una violeta por ahí <risa> pero eh, vamos a ver con eso, venga estamos acá para el cle de el peligro de estar cuerda, les cuento que voy a tomar agüita y voy a comer un poquito de cereales pero ya les voy a contar cómo fue este contacto con eh, Rosa Montero realmente fue algo muy lindo yeah hay que ser real más bueno Gaby es que seguramente va a ser ese en ese momento todo depende de realmente económicamente cómo estamos pero es muy probable que se dé es muy probable que se dé y que sea para esa fecha cierto es como en noviembre la filbo no ¿Eh? la fil cómo se dice la fil guadalajara la, la filguá <risa> eh, es probablemente es probable que sea ahí mm, en la fil eh, del próximo año pero hay que definir muchas cositas pero sería ahí, genial, obviamente si voy vamos a hacer un encuentro bien monumental para vernos porque ustedes saben que México está en mi corazón siempre han sido los, la audiencia más grande del canal, incluso más que Colombia así que ahí vamos a estar Leti dice que es a finales de noviembre principios de diciembre, genial entonces vamos a organizarlo vamos a darle eh, bueno ¿cómo fue lo de Rosa Montero? Pues resulta que eh, Rosa Montero es una persona, una escritora muy cercana con sus lectores, suele ir mucho a los, a los en vivos, pues, y, y colabora mucho con eso. Entonces yo me conseguí su correo, que está relativamente fácil de conseguir por su página y todo. Y le escribí un correo comentándole que queríamos que estuviera en el clay y toda la cosa. Y ella respondió muy rápido y respondió de forma muy linda, muy personal. Les voy, a, les voy a decir la respuesta, la, les voy a leer el correo que ella escribió. De hecho, se les voy a leer exactamente qué me dijo. Rosa Montero respondió, miren cómo es de linda Rosa Montero. Les voy a leer el correo exactamente como ella le dice, miren cómo es de bella esa mujer. Dice, hola corazón. No es una locura y me encanta hacer estas cosas. Yo le he dicho que era una locura la invitación pues porque sabía que lleva a estar muy ocupada. Pero tengo un trimestre aterrador. Tan aterrador que no puedo añadir ni un compromiso más o moriré. No mueras, Rosa, por favor. No te marchites. <risa> Prácticamente no voy a estar en mi casa hasta el 15 de diciembre. En las fechas de octubre, ¿qué dices? Estaré de gira por Latinoamérica. Así que imposible. Pero mil gracias por leerme y por escribir esta carta preciosa porque correo fue más o menos una carta también <risa> te va a mandar además un pequeño video de agradecimiento y disculpa para que lo enseñes, un, un besazo querido y otro para tu madre Ah, es que mi mamá eh, desde hace mucho tiempo lee sus columnas del país y siempre me decía Luis mi tienes un video un libro de Rosa Montero que quiero leer hace mucho tiempo y yo nunca tenía un libro de Rosa Montero hasta que tuve este y entonces yo le decía mi mamá empezó a leer también el peligro de estar cuerda y yo le dije, pues, eh, es el primer libro que leo tuyo, pues, que voy a leer tuyo, el de peligro de estar cuerda, pero mi, y, y de mi mamá también, pero ella quería hace mucho tiempo leerte porque siempre leía tus columnas. Entonces, Rosa Montero le envió saludos a mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, obviamente, que Rosa Montero le había mandado saludos. Entonces, fue muy linda su respuesta y ya vieron el video que les compartimos. Lastimosamente, eh, ya no podrá estar... Eh, eh, tengan muy claro eso, puede que hayan venido al CLE porque vieron un video de Rosa Montero ahí y de pronto no escucharon bien el video y creen que ella va a estar, ella no va a estar en el CLE no puede estar en el CLE, pero sí vamos a estar nosotros, sí vamos a estar decenas de lectores que vamos a disfrutar mucho de este libro, que ya lo empecé en el audiolibro y es interesante, realmente tiene historias muy curiosas es sobre todo un rato muy personal. Eh, vamos a, empezamos ya, Violillo, yo a, a maquinar cómo es que vamos a hablarles en las historias, eh, <ríe> de qué vamos a hablarles en las historias del Cre porque muchos temas muy interesantes en el libro y es, nos, nos interesa siempre mucho explorar cosas que no se llegan en el libro. Probablemente vamos a investigar algunos, quizás algunos cuentos eh, de algunos autores que se mencionen algunas ficciones sobre la locura eh, y sobre la creatividad eso nos interesa y es una parte que quizás Rosa Montero no toca entonces bueno, ya vamos a ver la vamos a pasar súper bien en este CLE durante tres semanas, ya saben que vamos a estar leyendo tres semanas, ya saben que se pueden inscribir a este CLE, si no se han inscrito todavía están abiertas las inscripciones por los últimos días eh, pagan ahí les dejo otra vez el enlace, aunque el enlace ya estaba atado, eh, ahí pues fijado en el chat, inscríbanse, ya saben, también se pueden inscribir al CLE Viole, que va a estar muy bueno, vamos, van a leer sobre los Voces de los Muertos, yo no estaré ahí para leerlo, porque tengo otros proyectos de lectura, y además con todo esto, de no me queda tiempo de nada, pero va a estar súper bueno, y van a estar en muy buenas manos con Viole, con este libro de una novel, Olga Tokarczuk, una novela eh, un poco policial, un poco de misterio así que sin duda van a disfrutarla muchísimo porque es que el gato Karchuk escribe muy bien, eso sí no nos queda duda con los errantes eh, yo llegué porque el CLE quería leerlo con ustedes ay Mayeli dice Sandra Milena Rieta Osorio Las batallas en el desierto en la novela José Emilio Pache, un libro cortico y muy bonito sí Sandra, es que alguien por ahí me lo recomendó ya varias veces y voy a leerlo obvio lo voy a leer. <risa> bueno, eh, ya saben, entonces vamos a estar durante tres semanas leyendo este libro. El promedio de lectura va a ser como unas 115 páginas, creo, cada semana. Es un libro realmente muy sencillo de leer. Si se escuchan el audiolibro, como les dije, narrado por Rosa Montero. Van a disfrutarlo muchísimo. Les voy a volver a enviar para los que no habían llegado. El enlace de Amazon donde pueden escuchar el audiolibro narrado por la escritora, si quieren unirse eh, a, a Audible, eh, la plataforma de audio libros de Amazon, pueden hacerlo por ese enlace, van a tener un descuento, más bien una prueba gratis de 30 días, pueden cancelarlo cuando quieran, y si deciden quedarse, pues a mí me va a llegar una pequeña comisión que ayuda muchísimo a todo este proyecto del estante literario, además es una plataforma que recomiendo, realmente tiene mucha oferta, es, es quizás la mejor app, sin duda es la mejor app, como, como software, pues de, de, de audiolibros, pero es muy cara. Creo que el modelo de suscripción no es muy conveniente, sobre todo para personas en Latinoamérica, porque es en dólares, entonces sale muy caro. Pero si no quieren, eh, si aún así quieren escuchar el, el, el audio, el libro narrado por Rosa Montero, pueden ir a Script, como nos dijo Becky, o pueden ir a Storytel. De esos dos no tengo enlace afiliado, pero pueden hacerlo le interesa más que lean el libro, a que me queden tres centavos, porque en realidad son tres centavos lo que quedan, que son muy valiosos, sí, pero no es mucho, entonces, eh, entonces busquen su plataforma favorita, incluso debe estar pirateado en YouTube, qué sé yo, entonces búsquenlo porque realmente vale la pena. El día en que alguien la, eh, lea las recomendaciones que hago, ese día tendremos miedo de que se acaba el mundo. Entonces nunca las leeré para que no se acabe el mundo. <risa> bueno, ¿les parece si pasamos ya a la lectura? Mira, ya vamos 45 minutos. Por Dios, y yo quería llamar a mi mamá y a mi novia a las diez y media de Colombia. Entonces, eh, empecemos lo de una vez. Listo. Eh, están listos ahí para, listas ahí para la primera página eh, para que lo leamos juntos. Yo ya lo voy a empezar a leer para inaugurar así oficialmente este cle de el peligro de estar cuerda. Listo. Voy a tomar agüita. ¿Y ustedes confirman en el chat si están listas para empezar <ríe> ay Magie, este, <ríe> Menos mal, tú sí lo haces y así Violeta no cree que... No, mentiras, así, así cree que soy más pelle yo. <ríe> Pero yo estaba voy a seguir sus recomendaciones, no lo dudes. Bueno, chicas, ¿listas para empezar? dígame en el chat, ya tienen el libro en la mano y todo. Mientras yo me termino cereales acá que no he desayunado. Son las diez y media de la mañana y yo no he desayunado. Listo. Estamos listas. Genial. Preciámosle de una vez entonces. La llama me salió y, por me quedé callado y tuve que comer. Bueno, ahí vamos. Rosa Montero. El peligro de estar cuerda. No voy a leer ni los agradecimientos ni. Ni los epígrafes, aunque están muy buenos los epígrafes. Primer capítulo, Chupando Cobre. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los, siete, a los seis o siete años, todos los días antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo me, se me pudo ocurrir semejante idea, con el agravante de que jamás he sido sonámbula, pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara. Lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda claridad chupando el metal y que aterrada durante cierto tiempo le pidiera a mi madre que por favor, por favor, por favor no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, hacer posible en un sitio distinto cada vez para que me fuera imposible encontrarlo. Mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta. Y mi divina madre asentía muy seria y prometía guardarlo bien guardado. Entendía a los niños de una manera mágica. Y además ahora pienso que es probable que a ella le hubiera ocurrido cosas semejantes de pequeña. Porque también tenía una cabeza voladora. Para colmo, cuando me hice adulta, me enteré de que el cobre no es venenoso, o sea... No tan venenoso. Puede intoxicar, desde luego, pero en grandes y prolongadas dosis. Y los primeros síntomas apenas son una diarrea y náuseas. Hubiera podido chupetear el maldito caldero durante largo rato sin que ocurriera nada. Esto es algo que sucede muy a menudo. Vas haciéndote mayor y un día de repente te enteras de que algo en lo que creíste firmemente en la infancia era una falsedad o una tontería. La vida es una constante reescritura del ayer, una reconstrucción de la niñez. Una de las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada raro, contra lo que la palabra puede indicar. De hecho, lo verdaderamente raro es ser normal. Una investigación del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, Estados Unidos, publicada en 2018, afirma algo que a, pocos, que a poco que se piense es una obviedad, que la normalidad no existe. Gracias, ya me había dado cuenta conmigo también. <ríe> Porque el concepto de lo normal es una construcción estadística que se deriva de lo más frecuente. En primer lugar, que un rasgo sea menos frecuente no implica una normalidad patológica, como por ejemplo ser zurdo. Yo soy zurdo, de pie, pero de mano soy derecho. Solo hay entre 10 y un 17 por ciento de zurdos en el mundo. Pero es que además, como el modelo ideal de individuo normal está confeccionado con la media estadística de una pluralidad de registros, no debe de haber ni una sola persona en el planeta que atine en pleno en el conjunto de valores. Todos guardamos en el fondo de nuestro corazón alguna divergencia. Todos somos rarunos, aunque eso sí, algunos más que otros. Presente en la lista de los raros. <risa> Yo, eh, Miguel dice que también Todos somos muy raros eh, Hay algo que quiero que descubramos en el CLE este, este va a ser un CLE Creo que se va a poner quizás un poco personal Estaría bueno hablar un poco de las rarezas De cada uno y desde cuando Quieramos hacerlo Yo les contaré algunas mías Obviamente entrando a, a, a terrenos eh, Cómodos <risa> Pero eh, El libro es muy eh, Ahí tiene ese inicio Vemos ese tono de Rosa Montero, ahí está lo primero que entra es una historia personal yo también me creí varias cosas de niño una de las cuales se menciona después que Rosa Montero se enteró por Amalia Andrade, una escritora colombiana y es que en Colombia es muy común creer eh, que cuando uno es niño que si se come las semillas de una fruta, le van a hacer la fruta por la boca por ejemplo, si uno está comiendo mandarina y come las semillas de la mandarina le va a salir un árbol de mandarinas por la boca bueno, yo soy zurda, dice Ale. Ay, genial. Yo soy derecho de mano, escribo con la derecha, pero le pego al balón con la izquierda. Manada de raro somos. Embrace it. Bueno, a ver qué dice por aquí. Me acaba de dar cuenta de que ni siquiera tengo el libro acabando. Este lo consigo en digital. Viole, te va a mandar el enlace. Este enlace del, del audiolibro también te sirve para comprarlo eh, en la tienda de Amazon, en el Kindle. Ahí te lo envío. ¿Para que dejes comisión? <risa> eh, bueno, Sandra Milena Arrieta Osorio. Yo ya lo leí, fue una lectura de fin de semana, aunque realmente me llevó más tiempo consultando algunas de las notas bibliográficas y las películas que comprometen a los autores que menciona Rosa. Eso es algo que vamos a hacer. Eh, Sandra, de hecho, eh, eso es algo que yo ya sabía. Había empezado a notar que había muchas películas sobre algunos autores y sus locuras. Si tienes alguna, pues yo no leí el libro, pero si tienes alguna... De las que leíste que te gustó, eh, por fin, coméntanosla a ver si la vemos en el cineclé. ¿Listo? Me la puedes mandar por ahí o escribírmela en Instagram. Bueno, mis queridas, ese fue el principio del libro. Eh, ya ven que es un relato muy personal. Ya ven que está entrándose con muchas historias también. Entonces, eso es lo que nos espera. Estas tres semanas vamos a ver una película de cineclé, Probablemente si encontramos una relevante, y también vamos a tener eh, sesión de lectura eh, la segunda semana. Así que súper invitadas todas a, a todas a esos dos eventos. Si, van a, si no están inscritos en el CLE, inscríbanse por favor. Eh, e disfrutemos esta lectura juntos. Ahí está el enlace eh, para la tienda que los dejé atado en el chat. Por último, antes de irnos, 23 personas conectadas y 17 me gusta. ¿Dónde están los 6 me gusta? Los 7 ahora me gusta restantes, puede que estén en dislikes cosa que lo acepto muy bien también, pero eh, denle me gusta ahí va, 18, si no lo han hecho espero que les haya gustado este en vivo yo siempre en los en vivo termino revelando cosas secretas y <risa> ideas que tengo, pero eh, eso es lo que pero, pero me alegro mucho comentarles de los planes y un poco de los problemas también que tienen el estante literario entonces, les voy a, a, a, a terminar ya, vamos a terminar ya y les quiero agradecer nuevamente, especialmente, muy infinitamente a las personas, a las chicas que hicieron sus aportes eh, en este super chat. Recuerden que siempre pueden hacerlo también en los videos del estante literario. Si les gusta alguno en especial y les gustó y les enseñó cosas y les removió el corazón, ya saben que siempre pueden dar un super gracias en los videos. Y en, también en los envíos, así que si alguno todavía quiere dar un super gracias, se divirtió hoy, o quiere apoyar al canal, puede hacerlo, y si lo hace de más de 5 dólares, van a tener uh, un agradecimiento especial en el video de el café vietnamita, voy a hacer una receta, eh, voy a enseñar a hacerles el café vietnamita, no sé si me va a quedar bien, pero la receta está... <risa> Entonces se los enseñaré a hacer y en ese video uh, van a aparecer como agradecimiento todas las personas que en este en vivo hayan dado más de 5 dólares. Es decir, mi queridísima Linda Feynman, mi queridísima Gaby, también Laura, es que Laura, también Sandra, Sandra, perdón, yo no sé por qué leí Laura. <ríe> Sandra Acero, queridísima. Eh, también Pilar. Y, eh, y voy a considerar si también eh, ah, también está eh, la queridísima Marisol, cómo no Marisol que a ti te había eh, a ti te había te dijiste lo del agradecimiento pero también vamos a poner a Violeta, cómo no, que aunque el dinero será invertido en su tasa, en su, su cosa de preparación vietnamita, también estarás ahí de gran agradecimiento y cómo no, la linda Irene entonces, ahí estamos todas, qué rico haberles tenido acá, muchísimas gracias de nuevo por el aporte, saldrá el video del café probablemente cuando esté en Colombia, entonces eso tomará tiempo, o bueno, vamos a ver cuando haga el curso, eh, pero bueno, eso es todo por hoy, eh, muchísimas gracias por estar, nos vemos en el grupo de WhatsApp, si tienen algún problema y no les ha llegado nada, eh, me dicen, listo, nos vemos pronto, que tengan buena noche y chao. Chao, Jeka.